Cierra Music, baby. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, baby, baby. Peces en el mar, pesas pesas en el mar. En esos tiempos de pandemia por internet no conocimos. Yo te dije que quieres ser mía. Tú conténtate con un te amo. Oh, oh, oh. Lo tomé como un si sí, para luego arrepentirme, te prometí que te iba a hacer feliz, pero no sé si lo cumplí. Cuando caída, andas deprimida, yo llegué para alegrarte el día cantando una canción que fue hecha para ti. Luego tú me terminas, yo compañero me decía, hay más peces en el mar, ve y búscate otra lo que voy a hacer con otra. Si hay un montón de peces en el mar. Yo soy Shirra Chiquilla, chiquillazo so que ella Baby, baby Shirra uh, oh. sí Que ella no la recordará Después de tener otra, todo me dice y olvídala Hay más pese en el mar Y eso que tiene que ver con mi vida ah, ah, ah. Yo te voy a hacer con tanto pese en el mar yo solo prefiero una cosa que me saque a bailar, preparo para el postre, que se vienen galletas porque la partida no termina, termina cuando yo diga hay tantos peces en el mar, cada uno va a ustedes. Vamos a festejar que la partida no termina, termina cuando yo diga, cuando deca y la Ana deprimida yo llegué para leerte el día. Cantando una canción hecha solo para ti, para ti Hay tantos peces en el mar, yo que voy a ir contando oh, oh. Oh, oh. Cuando tú estás presente me vuelvo loco Nada me sale, te deja de a tu pero no puedo o me tienes hipnotizado Y luego me termina y un compañero me dice Hay más veces en el mar y búscate otras que ya no La recordarán después de tener otra Me dice ya olvídala, hay más veces en el mar, Luego tú me termina y un compañero me decía Hay más veces en el mar, y búscate otra Que ya no la recordará después de tener otra Todos me dicen ya, olvídala Hay más veces en el mar, que te importa a mi vida ah, ah, ah, ah. ¡Uh! Oh. Que se ven en calle, porque la parte no termina, termina cuando diga Yo Esto no pasa en el marca Uno pa' ustedes vamos a que que la partida no termina, termina cuando yo diga uh. En estos tiempos de pandemia por no conocimos Yo te digo que el que termine tu contestante con un de amor Lo tomé como un Siba Veo arrepentirme Tú andas de caída andas deprimida yo llegué para alegrarte el día tanto esfuerzo que hice para hacerte feliz y luego tú me terminas y un compañero me gracias y las peces en el mar ve y búsquete otra ah ah que ya no la recordará después de tener otra todo me dice y olvídala y más peces en el mar ah, ah. sé que hay más peces en el mar pero no está como tú yo qué voy a hacer con tantos peces en el mar y yo solo prefiero una que me saque a, a, a, a, a, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sir la música! Aplauso, ¡Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso, aplauso! ¡Eh, eh, eh! ¡Al record! ¡Oh, oh, oh, oh! oh. Que ya no la recordara después de tener otra, todos me dicen yo olvidarla. Hay más peces en el mayo que voy a hacer con tantos peces en el mayo, solo prefiero una con la que me sé que